Querido estilócrata, bienvenido una vez más a Estilocracia, tu canal de moda, estilo y urbanidad preferido. Debes saber que en el reino animal se cataloga macho alfa al espécimen que todos siguen y que respeta la mejor genética de su especie o manada. Si lo vemos en las relaciones humanas, este macho alfa es el hombre que atrae miradas, que proyecta seguridad y que tiene una gran influencia para convertirse en un referente. Si te preguntas ¿Por qué no eres así? ¿Por qué no logras conquistar a la mujer que quieres? ¿O por la falta de influencia? Hoy en Estilocracia te decimos 7 errores que te hacen perder la masculinidad. 1. Pides aprobaciones. Si el rey de la manada es alguien al que siguen, este no puede dejar que los demás lo influencien. Aunque eso no quita que vea por el bien del grupo. Al momento de pedir aprobaciones, estás perdiendo masculinidad y dejas de ser un líder. Te muestras inseguro, vulnerable y con baja autoestima, lo que poco atrae a los demás. 2. No aceptas tus errores. Si cuando algo sale mal, en lugar de hacerte responsable y aceptar tu error, lo niegas, estás evadiendo tu poder y capacidad, elementos característicos de un líder. Un verdadero macho alfa trata de solucionar el problema por el bien de la manada. Si tú te sumerges en otras cuestiones e involucras a otras personas para salvarte, además de perder masculinidad, estás reflejando cobardía. 3. Dejas que ella pague la cuenta. Un error mortal es este. No puedes dejar que ella pague la cuenta. A pesar de que vivamos en un tiempo en que se exige igualdad de género, no puedes hacerlo porque pierdes tu capacidad de seducción, incluso debes hacer lo correcto. Si tú la invitaste, tú debes pagar. Y si lo haces desde la primera cita, ni hablar. Dejas de ser alguien atractivo, que da seguridad, que promete algo, que autoafirma su capacidad y educación. 4. Recuerdas las cosas. Seguramente has escuchado esa frase que dice, los caballeros no tienen memoria. Efectivamente, un caballero debe ser así y no hacer comentarios negativos y mucho menos hablar de relaciones pasadas o de ámbitos laborales. Innegablemente, si hablas de esto con la chica que te gusta o tu próximo jefe, te mostrarás osco, rencoroso y hasta un poco hipócrita o infiel. Si haces esto, definitivamente perderás poder y masculinidad. Prefiere los comentarios positivos. 5. No saber manejar las situaciones Si no sabes manejar situaciones de crisis y te dejas llevar por tus emociones y tomas decisiones con la cabeza caliente, seguramente te mostrarás incapaz, débil y profundamente vulnerable. No podrás ejercer poder alguno, pues ya fuiste fuertemente movido. Un macho alfa sabe responder a cualquier situación. 6. Prefieres mentir si cuando hablas, vas con rodeos, maquillas tus intenciones a conveniencia y tratas de no herir susceptibilidades de las personas, en lugar de ser franco, directo y genuino, te mostrarás como alguien compasivo, algunas veces injusto, con poco carácter y criterio ante los demás. Un referente no se deja manipular y es firme a sus convicciones. 7. No eres referente de estilo. Si además de todo esto, ¿Eres una persona que llega en mal estado, sucio en alguna parte de tu vestimenta, mal planchado o con combinaciones nada acordes a la situación? Seguramente, querrán salir huyendo de allí y serás objeto de burla. Saber vestir bien, tener un estilo propio, llegar con todo un blindaje al campo de batalla e impecable a cualquier evento, llamará la atención de cualquier persona. Amigo estilócrata, ¿ahora lo entiendes? Estos son los 7 errores clásicos que se cometen a la hora de tener una cita, una reunión laboral o cierto comportamiento hacia los demás. Sin duda, si quieres ser un macho alfa, debes dejar de perder tu masculinidad y armarte de valor y capacidad. Si te gustó este video, dale like y no olvides suscribirte a nuestro canal. Hasta la próxima. Ahora tacos campechanos de rachera. Primero freímos la rachera cortada en cuadritos. Preparamos papas con chorizo y las mezclamos con la rachera. Para emplatar, agregamos la carne sobre las tortillas calientes y podemos acompañar todo con aguacate y salsa.